¿Cómo ver tus calificaciones? Una vez que respondas las actividades, podés chequear tus calificaciones de manera muy simple. Ingresa al apartado Calificaciones. En este espacio podrás ver la nota para cada uno de los cuestionarios o lecciones que realizaste en el Campus Virtual.